años se armen un lío aquí y haya disturbios y haya manifestaciones, una guerra civil su socio el que usted lo hizo gente que salió del partido de la liberación dominicana, vuelto una basura para el zafacón de la historia iba iba con un 2% tal vez de la votación usted revivió a un muerto que ahora está diciendo que fácilmente él está detrás de ese plan para tumbarlo a usted Cosas veredes, dice un amigo mío. Bueno, señor director, un ex general, ustedes lo verán, porque un simple cabo le dijo, pero venga acá, señor Soto Jiménez, hermano del ex ministro de las Fuerzas Armadas, Miguel Soto Jiménez. Un cabo le dice, pero usted tiene su vehículo estacionado sobre la acera en la zona universitaria y parece que es una costumbre suya. Como usted es un general, supongo yo que fue lo que analizó y le dice caballero. Y dice, hombre, usted sabe quién soy yo, soy un general, usted no es nadie, dígale al capitán, yo no voy a a nadie. Oye, y se fue. Y le faltó el respeto a la autoridad. Y hoy ya manso y tranquilo, amanece que le ponen su multa. ¿Por qué? por violación del artículo 146 de la Ley de Tránsito en República Dominicana, la 63.17. Le hacen, lo multaron por obstrucción no había pública. Buenas noches. Buenas. Sí, díganme Buenas noches, Pitabra. Sí. Le quiero decir tres cosas de... De, de, la, de un loco y a 30. Primero, que donde quiera que se, ese... Que a ver, llega. El de la hierba. barato es de a quien lo subió al poder. El barato es de PNB, el barato el de PNB, a alguien que está en tu rey, a Leonardo, a vez, lo que le pase, Pues está cogiendo la basura que otro bota. Esta es una basura, un rastro. Lo que hizo que fue absorber a la República Dominicana y coge co todas, todas las cosas del gobierno y correrla para él, porque eso fue lo que hizo que robó y absorbió todo y arrasó con un ladrón que se ese rastrero al, al presidente que se cuida de su sucio. Es que está loco ese presidente, que no es lo lo que le dicen. Ese hombre es y lo va a tumbar a él. Eso es lo que quiere, que va a pedir. Pero no mujer, si la dejo, ahí me cierran el programa más de reto, Satanás deben tener yo lo voy a recomendar al esposo de la señora Dele, te, te necesito que, medicinal flor de tilo le echa su, su, su, su hoja de guanábana le echa su su, eh, su canela, su limón la receta mágica que ella sabe no lo voy a decir más porque esa señora le tiene mucho odio Leonel bueno, nada, pues el león que le dijo que era un general, que qué, qué carranga tiene usted, usted es un cabo usted. Yo le voy a presentar ese video. Pues nada, le pusieron su multita. Imagínese usted ese Flavio Soto Jiménez cuando estaba activo y su hermano era ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Quién aguantaba a ese señor? Un viejo ¿eh? que debiera tener la, la, la por lo menos la, la, la sapiencia. Había algunos militares, amigos, en grupo que yo tengo, defendiendo esa conducta antipatriótica de irrespeto. Porque si importar el rango que usted tenga, usted está violando la ley, se supone que usted es el que tiene que dar ejemplo. Y usted es el primero que debe decirle: Comando, dígame, ah, mire, yo estoy, ay, discúlpeme, yo estoy aquí en una falta. Mire, yo me identifico, yo soy un ex general. Eh, para que usted tenga la, cualquier tipo de consideración con nosotros. Estuve 30 años en el servicio de la patria, pero no a una persona tratarlo como si fuera una basura porque tiene rango de cabo. El, usted sabe quién soy yo, yo espero que algún día se acabe en este país y que a todos los ciudadanos nos traten igual ante la ley para que no pasen cosas como esas tan vergonzosas ahí en, en la zona universitaria y que no suceda este tipo de cosas. Buenas noches. Y ese Así es que el amigo Flavio Soto Jiménez, su pequeña multa, violentó el artículo 146 de la ley de tránsito, obstrucción al paso peatonal. Si el que dirige tránsito aquí le cae atrás a eso, hace rico el ayuntamiento. Junto con la autoridad metropolitana de transporte en cooperativo, millonario o se hace. Aquí no respeta a nadie el, el paso peatonal, es el macorizano cuando ve, dice no estaciones, ahí es que se estaciona. No parqueo, ahí se parquea. Porque ya se perdió el respeto. Estamos en una sociedad así. Millonarios se hacen por aplicar ese articulito. Le estoy dando la fórmula. La ley y el articulito. Buenas noches. Tomen papel y lápiz. Ah, sí, dígame. ¿Está bien, está? Estamos bien, gracias. No, estoy, yo estuve llamando. Me alegro que usted te vea, muchas bendiciones para usted y su Amén. mamá, para ¿Cuál toda su para familia. Tú, Bernardo Robles. Yo le estuve llamando, doctor, para ver lo que yo le dije a usted, porque yo sigo con el pie malo, Después me quiero operar. Ahora me dijo me, me, al final del mes, si no al principio del otro, pero me sigue votando mucho. ¿Y qué tú necesitas? No, Bernardo Robles, De este, de este humilde paso claro. que no tiene relaciones ni con una guayaba podrida en este gobierno. Pero dime a ver qué podemos hacer por ti. Adiós. Comprar el, comprar el antibiótico, comprar el antibiótico para ver si sabe acaba de sanar. ¿Cómo que se llama? Y eh, mi penén, eh, me lo prenden de, un, de mil miligramos. Envíamelo por escrito. No, yo a yo mandar una foto de la casa. ¿no? ¿Me sí, mándame, una, mándame una foto de la receta. A ver si a través del senador, que es la única gente, Frankie Romero, que escucha aquí a la gente humilde, eh... Te lo podemos conseguir, te conseguimos unas cuantas, pero no pudiste completar el tratamiento porque estamos en una humanidad tan no. buena y en un gobierno nuevo que tiene gran apertura a los pobres que no te han regalado ni siquiera una caja, una lata de guandule para tu vivir un empleado accidentada. Pero el senador es una persona muy condescendiente, siempre nos ayuda. Envíame una copia de la receta. A ver, por aquí, por WhatsApp, dile a tu idea como tú no sabes leer ni escribir, que me la envíe. Para, sí, sí, yo, yo, no, yo se lo mando. Para que, para tenerlo, sí, para que la gente sepa, que es una persona que está luchando, que no tiene empleo, que está, tiene varios años luchando para que no le corten esta pierna, y no he encontrado, usted sabe si yo fuera funcionario, que yo hiciera a usted? Usted no tuviera que estar mendigando, yo le asumiera su caso. Y yo le digo, ¿qué es lo que usted necesita para el tratamiento? Venga, vamos a llevar a la operación, vamos a hacérsela. Pero aquí cada funcionario está lanzándose en una campaña permanente y se olvida de su pueblo. Y lo eligen cargo, Y lo primero que hace dice de San Francisco de Macorís. Y los que están aquí están perdidos. Y están luchando nada más para los grupos con los que ellos llegan ahí. Y no les sirven. Y por eso es que cuando llegan tienen un lenguaje antes en campaña. Y cuando llegan son la misma basura. Y por eso es que yo no le creo a ninguno. Y para mí todo vale. Y lo meten en un zafacón. Y no se hace una guayaba podrida. Bien, mándamelo a ver si podemos conseguirte ayudarte sí, manda con Cojo cuerda cada vez que yo te escucho a ti, con esa pierna enferma y mala, un hombre pobre y sin empleo, y no aparece un desgraciado funcionario, maldito de esto, digo perdón, no, no me gusta mal decir porque estaba mencionando de hace un momentito desgraciado de esto, que sea capaz de acogerte para resolver eso, carajo cuánta indignidad cuánta iniquidad en estos desgraciados que llegan al poder y debería llevárselo el demonio a todo. Pero bien, como dice un hombre cristiano, que Dios lo bendiga a todos. Muy bien. Seguimos aquí, señor director, entonces. En un momentito, cuando ya en producción me tengan pues, el guión de hoy, con las informaciones que tenemos, ustedes verán ese video y verán la actitud de ese ex general. Imagínese usted, ese hombre joven y activo, la galleta y los palos que dio y, y los maltratos que hizo. A un cabo, porque él violando la ley, le dijo, ¿por qué está violando la ley, señor? Y lo grabó, están haciendo bien como los Estados Unidos con su camarita aquí muy moderna. A estos leones, porque el que está en el poder y coge un ranguito aquí, cree que es un Dios, lamentablemente. Hay cuántas cosas. Y ya ustedes ven las cosas que salen aquí. El medio Ambiente va a depositar denuncia contra las personas que ocuparon ilegalmente los farallones. Eran haitianos, lo desalojaron, estaban en terreno, en áreas verdes. Es todo eso. Y eh, sale aquí que el Dominicano Álvaro Abreu implanta récord de 21 kilómetros. Eh, nueva marca nacional en la media maratón de 21 kilómetros con registro de... Una hora, tres minutos y cincuenta y ocho segundos en India, en Polonia. Ese dominicano nos representó en Polonia. En los Juegos Olímpicos, pues, de Tokio 2021. El hombre está preclasificando ya para allá con esa participación. Y el hombre va camino hacia ese importante, el más importante de los eventos olímpicos. Porque recoge a los atletas de todos los continentes y del mundo. Fuera de ese, solamente el fútbol une tantas naciones. José Tomás Pérez pide no ser reelegido al comité político del PLD. Bueno, por fin un dinosaurio con sentido lógico. Después de 80 años ahí, es bueno que le den paso a otros. A la otros te imiten, a ti se vayan todos esos vetustos. Esos lunagenarios y abuelitos que debieran estar dando consejos desde su casa. En chancleta y comiendo paletas. El control de la pandemia y la demanda interna impulsa la recuperación de China. Muy bien. Gracias por el piropo. Dicen muy hermoso mensaje por lo que dije aquí y la defensa que hice de ese pobre infeliz. Está como el general como el coronel de Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. Gracias. Muy bien. Bueno, pues la Unión Europea pro apoya propuestas de reducir fondos a partidos, ¿eh? para que ustedes vean, en lo que el PLD y los partidos aquí están atacando a Luis Abinader y esa propuesta. La Unión Europea está apoyando esa propuesta de Luis Abinader. Búsquelo ahí, señor director, para que lo vean brevemente. El comentario es el primero que voy a hacer. Miren de la participación breve que tuvo el presidente. Para mí, solo dos cosas importantes de lo que digo, ese es el primer comentario mío de hoy. El presidente de la República propuso en su participación... Hablándole al país a propósito de cumplir 60 días de gobierno. ¿Qué le iba a proponer?